queridos estudiantes, en este video aprenderemos a calcular las nuevas cuotas tras un pago extraordinario del crédito, pero también los nuevos periodos si decidimos mantener la cuota que se venía pagando con anterioridad. Al final, identificaremos cuál de las dos alternativas es mejor. La primera decisión cuando se hace un pago extraordinario en algunos países es si queremos que nos envíen el pago a intereses o como abono al capital. Y dado que los intereses se calculan saldo anterior por tasa de interés y que lo único que disminuye el saldo son los abonos a capital, es necesario entonces que siempre lo enviemos como abono a capital. De lo contrario, aunque disminuyamos por un tiempo los pagos por el concepto del interés, al mantener el saldo de la deuda intacto, luego nos seguirán registrando de nuevo los intereses sobre el saldo que nunca disminuyó. Una vez identificado entonces el abono a capital como el destino de nuestra cuota extraordinaria, es necesario decidirnos si enviaremos ese abono para disminuir el valor de la cuota que estamos pagando o para terminar de pagar el crédito en menos tiempo. Para ver cómo funciona en cada caso, vamos a suponer la compra de una parte estudio por valor de 135 millones, que se va a financiar a 15 años, tasa de interés del 12% efectivo anual. Resulta que ha llegado el momento de pagar la cuota número 50 y decidimos hacer un pago extraordinario por 10 millones de pesos. Miremos cómo va a quedar la información tras cada uno de los casos. Primero, miremos la disminución del plazo. Por supuesto, todos los datos como la tasa de interés debemos pasarla mensual. Les dejo aquí en la esquina superior derecha un enlace para el video de conversión de tasas efectivas y les dejo también un video sobre el registro de la tabla de amortización. Como lo más seguro es que si tienen un crédito y ustedes quieren hacer esta tabla es que tengan algunos gastos adicionales. Voy a adicionarle aquí un concepto. Puede ser por seguro. Y vamos a suponer 150 mil pesos adicionales de seguro como para ayudar en la tabla. En estos casos la cuota se tendría que incrementar por el valor de ese costo adicional del crédito. Lo mandamos hacia abajo, nos quedan cuotas de 1.717.000. Y por supuesto en el abono a capital hay que restar también el valor del seguro. Adicional a lo que ya se venía restando. Miremos al final de la cuota 180, que el resultado es un 0, indicando que aquí habríamos pagado la deuda. Ahora bien, vamos a la cuota número 50 y ahí vamos a registrar ahora de forma adicional los 10 millones de pesos que queremos cancelar ahí. Observen entonces que el saldo de la deuda que estaba en 454.846 ahora está 10 millones por arriba mostrando ese abono a capital que estamos haciendo aquí. Voy a ocultar un poco estas celdas para facilitarme el trabajo ahora y listo. Con esta información ya es posible dejar la tabla de amortización intacta e ir hasta el punto donde el saldo de la deuda se hace cero o empieza a convertirse en un valor negativo. Miremos aquí, en el mes 160 pasamos de 169.954 de saldo a un saldo negativo en 161. Quiere decir que en el mes 160 es posible hacer o un pago más grande, incluyéndole los 169.954, o en el mes 161 podríamos liquidar una cuota con esos 169 más el último interés más el último seguro. Y ahí la deuda nos quedaría en cero. O sea que en 160 y algo ya tenemos el resultado. Como nos encontrábamos en el mes 50, hasta el mes 60 ya son 110 meses. Y un poquito. Lo que nos faltaba para terminar el crédito. También es posible llegar a este mismo resultado con la función NPER. Voy a ocultar estas también un poco para que me queden todos los datos cerca y no moverme tanto aquí. Bueno. Con NPER podríamos colocar la tasa de interés como la conocemos. No debemos olvidar que la función pago nos calcula el valor de la anualidad que internamente está manejando el abono capital y el interés, pero no los gastos adicionales en el crédito como los seguros. Así que va a ser necesario ubicar en ese pago la cuota, eh, puede ser más bien aquí, la cuota, la cuota en la que quedamos, menos ese seguro en particular o cualquier otro gasto que tuviéramos ahí. Y en B.A., colocaríamos el salto después de pagada, esa cuota extraordinaria que son los 106 millones. Cerramos ahí. Y esto nos dice que en 110.11 meses terminaríamos de liquidar el crédito. Más los 50 que ya pasaron, es decir, terminamos de pagar en el 160 y un poquito. Miren que perfectamente corresponden los datos. Esto... Más los 50 meses que ya pasaron. Y listo. Nos da 160 y un poquito. Si multiplicamos la cuota que seguimos pagando por los 110.11 meses que nos quedarían faltando, obtenemos que aún de nuestro bolsillo va a ser necesario sacar 189.093.817,95. Voy a copiar aquí y voy a pegar como valores para mantenerlo de referencia. Ahora bien, Miremos qué pasa si decidimos terminar de pagar en los 130 meses restantes, pero con una cuota más baja. En ese caso aquí, la cuota 51, tomaríamos la misma tasa de interés. Aquí tendríamos una disminución en los periodos de los 50 que ya pasaron, o sea que nos quedan 130 periodos. Y el BA va a ser el saldo después de pagada, la cuota número 1. 50. Observe que ahora la cuota baja a 1.583.129 y el saldo al final del mes 180, miremoslo a ver, va a ser 0. Ahí está. Voy a traérmelo también para que queden esta misma imagen. Ahí está el saldo al final del mes 180 en 0. Ahora que es posible multiplicar la nueva cuota de 1.583. Ahí, tres. por los 130 meses que nos quedarían faltando ahí para pagar y nos dice esto que de nuestro bolsillo falta que salgan 205.806.000 estos son 16.712.938 de diferencia eso sí no se les olvide, por valor del dinero en el tiempo, se dice que los dos pagos son equivalentes. Sin embargo, en cada caso, usted juzgará su mejor opción, dependiendo de si tiene o no los flujos de efectivo suficientes para hacer los pagos más grandes.